De ti, yo no soy KT. Uno no es que te tenga envidia. Yo te lo dije. Hasta talade por la realidad que dijiste. De que hay que compartir el contenido que es bueno. No que tu letra tiene más agujeros argumentales que obra literaria mal escrita. Como Don Quixote que creía que los malinos eran gigantes. Peleaba contra ellos, pero al final. Terminaba perdiendo, tú eres exactamente igual Porque te engrandeces tanto que crees que todos te tienen miedo Pero al final eres otro payaso del circo con tu compañero el bella Que, uh, pero no se dan cuenta que ya no tienen gracia Son unos sin gracia, son unos desgachados Y no es que sea malo, si no me refiero por todas las amigüedades que tienes a responder indirectas, bien directas. Tú dices que eres el más real de la calle, así es porque te pisan, semean en ti, te dejan lleno de agujeros y porque no tienes un hogar donde vivir. Y tú solo hablas por hablar, no das una crítica constructiva, ni te atreves a responder directamente, una directa. Dice que lo vas a agarrar con una bazooka A este raperito. Por decir eso se cree gangster. Cuando no lo eres tan patético Te ve sencillamente Otro raperito que menciona personas verdaderamente conocedoras Como es el filósofo del rap I Emina mean, Latino Dice al legua se ve que no tiene ni una pizca de identidad Ya ni tampoco Ya dignidad te queda si no tienes competencia, porque no hay alguien que tenga el mismo coeficiente intelectual al tuyo. el de dos será de menos dos. Perdón, corrijo. Si hay alguien, se llama Mr. u uh, Pero no o se atreve, son tal para cada cual uno para el otro, literalmente. Y tu inteligencia está tan, tan subdesarrollada. Lo supe cuando respondiste, te reprendo, hijo del diablo. Cuando no estábamos hablando de religión, ¿en serio? A quién le tiras? Porque para tirarme hay que mencionar mi nombre, porque sinceramente, si no yo asumo que las barras basadas no son para mí. Esperando a que tiren, dicen, pero si sí, el que no se atreve eres tú. Mientras tanto mejor me como un mango. Preparado, pero en qué momento se da valor para tirar algo.